Que tú no me quieres entender. No, yo es lo entiendo, güey. Pero cuando no le digo, güey, y cuando mandan a verga, ¿qué hago? Si, si sigue pensando como jugador. Como jugador es cuando tú te pones a hacer las cosas y quieres entender. Ahora oh, por lo menos ya que termina, no en... mames. No, yo como les dije, yo como les dije. Es que los Es que los algo que sí traían era disciplina, Uh -huh. Sí, güey, vuelo. Y está ¿Ganaron? ¡Vamos, ¡Vamos, este es que te encuentro. Bueno, a lo que va a Ve, de Ve, la el lado, la la la Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. que está. que está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. está. está. Y que Me dice que El el de es de so ¿Qué? ¿No veo este lado? Pues Ojalá. Ya, la ya la cargaron, ya la cargaron. Ya la cargaron a este lado. Luego. Oye, no mames, güey. Bien mangacha, güey. ¿Sí ven qué pusieron? Aplanaron el jugador, güey. ¿ve? No me gusta. No, que ya domino esta posición, güey. No mames, ¿qué me gusta poniendo los halcones? De ahí me voy al de ese, güey. Sí, ahí dejan... Muy te Han dejado coches robados, güey, y no pasa nada. ¿Dónde la tienes? A ver, güey. Sí, la tenía toda sola. güey. Ya tiene una playmaker plene, güey. ¿Qué? Este va a caer. Del el del es la de la Esta la es de Esta tiene Es el de Esta es su jugada Casi su El del de Puebla El, de el, de Puebla. el, de el hijo del doctor de equipo no mames, creo que llevamos media de los equipo? ¡Es el castigo el testigo! Oh. el testigo, güey! ¿Y yo con ellos? ¡Bien, bien! la ¡Otra vez los güey! No, espera ¿Couch? No, su profesor me llegó Ah Dime que le vi, tenía que lo presentó Lo hizo así como que Y que los jugadores sean conchados También, también. No bueno, me estoy dando. vamos, Así pasó el Mario. Oye, en la de Mario, la ya, ¿no? Oye, lo Hasta el seso? pedo que tal? Ah si a estás? ¿Cómo estás? a Deben y no deben me, no me, no me, no me, no Que no me, no me, no me, no no no no no no no no Quiero que a otro, no, no. Este que vamos, ¿sí? no, vamos, si no güey, ya lo sacó, ¿eh? Algo que le decía, ¿sí? Yo creo que lo empezaron a dejar, ¿no? vamos físico, fundamento... están no están en no lo castigan es lo que decía Vamos a por velocidad Esto va a traerlo Ahora para hacer conmigo Esa es para estar conmigo Otra vez Otra vez, That's a pretty good one. fietos se cagó todo lo que de de de hacer es. tenemos mal muy claro son los mismos del año pasado el actitud La defensa es la misma ¡Tanque, tanque! otra vez estás eléctrico gol gol estás adentro otra vez ¿Y ahora? Ganar y que no te lo Tenemos que ganar. Y que no te Los tres ganar. Y que no te Y que no te anoten. ¡Vamos a la no ¡Vamos con la bola, venga, ¡Vamos con la ¡Vamos con ¡Vamos la ¡La inversión, mira! ¡Ah, de ya! ¡Cuatro, ve, ya! Ya más decentes, ha pasado se a pero Se cómo Se amarraron. Se amarraron. Se Thank oh. Digo el tanque, está adentro y está dentro. Ve, ve, ve 31, ve 31. Pero se me tiene. Oh. De... De hasta ahora voy a dar! ¡Le voy ¡Le Ahora. ahora, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí, ¿Qué, ¿Qué crees? pero una inversión a la visita para que no resulta no ser. Ah, final. a reclamar y vamos a Sí, sí de sí, verdad nos Bueno a nuestra... Se nos acercan, O sea, perdimos, La corta, la recuperamos, pero no No, y la patada, la primera, la